¿Eh? ¿Qué? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Te acuerdas de nosotros? ¡Hoy lo voy a liar parda. ¡Arta, ni se te ocurra tirar mi teléfono! <risa> ¡No! ¡Pero quédate! ¡Quédate! ¡Pobre teléfono! ¡No voy a tirar agua! ¡Es que te voy a matar! ¡Te vas a enterar! ¡Te voy a matar, Arta! ¡Me está el teléfono! Mira, ¡Es mi móvil nuevo que me acabo de comprar! Hoy squad la voy a liar pardísimo porque estoy cansado de esta situación Hoy voy a intentar traer al exnovio de Ari para que intente recordar absolutamente algo A ver si el amor, ese sentimiento en el corazón, pues le hace recuperar la memoria Ari, ¿estás bien? ¿Qué no eres? Bueno, pero es que tengo un grave problema. Y diréis, ¿harta ¿todo esto por qué? Porque básicamente la señorita Martina no para, no para. Y además no quiere salir en los blogs. Por eso no salen los malditos vídeos. Porque está todo el día, maldita picada. Porque yo estoy pues, intentando arreglar todo el tema de Ari. Martina, Oye, escúchame. ¿Qué por horas favor. son? Pues no sé, las... las que me dejes en paz. O te voy a meter una hostia. Pero Martina, ¿qué el es para tanto que es normal que yo esté con Ari porque básicamente quiero que ¿Por recupere qué? ¿Por la memoria. No, es mi favorita, ¿no? No es mi favorita, que ha perdido la memoria, Martina. No, pues cada vez que me ves, en vez de llamarme Martina, me llamas Ari. ¿Pero qué dices, Martina? Equivocas. Escúchame, dices? Ay, pero... ¡Ay, Martina! Martina, escúchame, si eres mi hermana, te quiero un montón, pero tienes que entender que yo ahora mismo estoy por Ari, porque básicamente ha perdido la memoria y no quiero que, que, que se pierda toda la magia. Sí, ¿no? Venga. Pero Martina... Ari, pues ¿sabes qué? Vete con tu hijita dorada, ¿ah, o no? Mejor me volteo. Pues nada, Máximo Squad, ese es nuestro maldito problema. ¿Ves este árbol? Parece un... Ah, igual me recuerda a alguien Ah, sí, aplica. Es que veis, es que no para Y por eso Martina no ha salido de los vlogs últimamente ¡Oh! ¡Tengo una idea súper buena! El otro día por internet leí que si te golpeabas con una barra de pan Se te ocurrían mejores ideas Así que vamos a comprobarlo uh, Creo que se me acaba de ocurrir una muy buena idea Entra en la verdad es que no tiene ni maldita idea de Que por qué está aquí Y es que Sergi tienes una misión muy, pero que muy importante Quizás me habré vuelto loco Pero Sergi, hoy vas a salvar a Ari Pero tú no sabes que Ari está muerta Que no, que Ari ha vuelto Que la encontramos tirada ahí justamente en medio de la maldita carretera Sin memoria, Sergi O sea, no se acuerda de nada arriba? Sí, está, está viva? viva Pero aquí la cosa es que no se acuerda nadie. No, de nadie Nadie de, de nadie. Vino el otro día un médico diciendo que básicamente no podía recuperar la memoria. También vino un hipnotizador para hipnotizarla a ver si se acordaba de alguien. Pero es que, Sergi, idea? es que es imposible de, de que vuelva mejor a ser. lo mejor conmigo aliens. puede ¿A mejor contigo el qué? A lo mejor conmigo puede recuperar la memoria. ¿Cómo va a recuperar contigo la memoria, Sergi? Sí, sí, he hecho todo ¿Te lo posible. ¿Cuál la del última mundo? vez que se perdió la memoria? ¿Que estaba tumbada en la cama porque estaba poseída? Le di un beso y ya dejó de estar poseída. O sea, Sergi, ¿tú me estás preocupando? ¿Poniendo darle un beso a Ari? No sé, a lo mejor, yo que sé, lo que sea Un abrazo, un beso, lo que sea para salvarla Vale, pero tú eres consciente de que Tú estás así medio medio con Martina Que casi le diste un beso Ahora, ¿cómo va a reaccionar Martina que tú le hayas dado un beso Malditamente a Ari? Pues no lo sé, la verdad Vale, yo te lo propongo, pero yo voy arriba a Donde está Ari, te espera ahí, ¿vale, Arda? Va, vale, Sergi, pues eh, Me estoy flipando O sea, ¿os imagináis que Ari recupera La memoria en este pedazo De vídeo? Porque Sergi Le haya dado un beso Oye, pues no sería nada, pero que nada malo Parece muy raro, pero máximo 4 Vamos a ver cómo reacciona Sergi, a que Ari está sin memoria Y sobre todo, ¿cómo está Ari? Que sé sí que Ari ha vuelto, pero que no entiendo por qué Arta no me deja entrar a verla Dice que está muy mal y tal, pero seguro que está fingiendo Para llamar la atención, porque yo esto De que esté aquí, que haya perdido la memoria para Siempre yo creo que es más mentira Que la propia palabra Yo creo que está fingiendo simplemente para llevarse la atención de Arta A ver, si tan mal está, déjame verla, ¿no? Déjame verla, que está tan mal Pero claro, aquí la tiene encerrada Claro Es que si sí, ya no salgo casi en los vlogs Porque, tío, si está todo el rato con Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari, Ari Que está que no caga A ver si es verdad que está tan mal Y entro yo y hablo con ella Porque solo que es mentira, pero bueno pues Sergi vas a ser el primer niño en entrar a la habitación Por favor, las condiciones son No agobies a Ari porque está en shock No se acuerda de nadie y de nada Así que como hicimos pues suscribiros al canal Dale un pedazo de like a ver si todo este invento ¡Oh! Soluciona todo el tema de Ari Esperemos que sí Así que Sergi, con distancia y tranquilidad, ¿vale? 3, 2, 1 Ari Ari Te traigo a Sergi, ¿vale? Ari Sergi, cuidado, no te acerques mucho, por favor, no te acerques mucho. que tiene mucho, mucho, mucho miedo. Vale, Ari, escúchame. Sé que hemos hecho absolutamente todo ya para que vengan a hipnotizadores. Que digo, no te cuerdas absolutamente nada. Él es Sergi, era tu exnovio. Estaba súper bien con él hasta que bueno, él te puso los cuernos con la chica esta que, bueno, ahora conocerás con, con Martina, ¿vale? <risa> a ver, Sergi, con mucho cuidado, favor Ari, ¿qué? Vale, Sergi, Sergi, Sergi, Sergi, cuidado. Sergi, Ari, Ari, ¿puedes hablar? A ver, Sergi está muy nerviosa. Hola, me llamo Sergi. Era uno de tus novios, no sé si lo sabes, pero no quiero que te pase esto. Estuve contigo en la máximo. Sé que no te acuerdas, pero... Ariel era el chico que salía contigo, él era la persona que te apoyaba en aquel entonces. Después vino, os diceis besos, abrazos, todo. A ver, pero yo no tengo Ay. Vale, Sergio, fíjame. Yo lo siento mucho, pero... Es mejor que, que te salgas de momento, ¿vale? Vamos a abortar el plan del, del beso de momento Vamos a hacerlo un poquito hacia adelante Porque creo que Ari está un poco en el beso Y como que se que es para darle un beso ahora mismo Te va a reventar la maldita cabeza. ¿Vale, Sergi? Así que voy a presentarle a Martina Porque si no Martina está súper mega ultra picada conmigo Pero es que Ari no se acuerde de nada Va a ser una situación muy problemática ahora mismo con Martina Porque estoy seguro que la va a liar Martina Porque ahora mismo es como que ahora como que me tiene asco O está súper mega ultra picada y ni siquiera quiere salir al plus, Así que ahora se va a liar Yo. Martina, que sé que estás arriba Baja Ven, ven, ven Vamos a ver si viene Martina Y reacciona. ¿Cómo está, Ari? ¿Ya puedo ver la falsa esto? Martina, escúchame, no es ninguna falsa, ¿vale? No tiene maldita mente vale. memoria y no se va a acordar para absolutamente ¿Eh? nada de mirar? ti, ¿vale, Martina? Pero escúchame, escúchame, un par de normas, no te puedes acercar y no la puedes tocar, ¿vale? vale, vale perfecto A ver, eh, es como que estoy un poco liado ahora mismo porque me gusta Martina Y también me gusta Ari porque desde que la he visto ahora mismo Estoy como recuperando el sentimiento de que me gusta y a ver con el beso si ¿sí le puedo ayudar Lo que pasa es que Martina se va a rayar mucho Conmigo, más de la cuenta Y la verdad es que no quiero que se raye más conmigo Pero bueno, si tengo que salvarla por eso, la salvaré Pero, ¿no Martina? te das cuenta que está fingiendo? Pero que no está fingiendo, Martina Por Dios, que ha perdido la maldita memoria que dale, Martina, que sí. no, para, para, para Vale, chicos, ha llegado el momento Voy a subir arriba a la habitación de Ari A decirle a Ari que le quiero Espero que Arta no me pille Porque si no, me mata, así que voy a ir para arriba Y voy para allá Anda, hola, ¿sí? ¿qué haces ahí? Martina, se parece Martina, que estés estreñida Ay, ah, yo también se Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina, Martina. Martina, Martina. Caya, Martina que ya. yo también se vino. ¿Me harás una sorpresa a mí también por Pero, Martina, que te, que, Martina, que te calles, que no ves, tú, tú ves los ojos, que está, que, ¿tú ves la cara de Ari? Yo también puedo llorar de mentira, eh Pero que no está llorando de mentira, que no se acuerda de absolutamente nadie, Martina Martina, Martina, ni se te ocurra Martina, para ya, para ya, salte ahí, para ya, para ya, para ya Martina, Martina, Martina, ¿estás loca? Okay. ¿Sabes qué ha vuelto a ser, sí? Bueno, a lo mejor ya no te quiere tanto como dice ¿Qué estás diciendo, Martina? ¡Para, Martina, ¡Para! Para, Martina, para, para ¿Qué? Joder, macho, Dios, está bien. Ari, ¿estás bien? Bien? Bien? bien? Calla, bien? calla, calla O chillo, y se va a poner más nerviosa Ari, Yo no quiero tratarte así, pero sé Que en mi caso hubieras actuado peor Así que Martina, para Para, para, que esto es serio ¿Serio sabes lo que es? ¿Qué? Esto Martina, escúchame, mira, escúchame ¡Tira, para, para, para! Fuera, fuera de la habitación. Fuera ya. Fuera, porque no me hace nada de gracioso. No yo soy lo que un perro, ¿me entiendes? No te voy a hacer caso. Sí, pues que no vuelvas a hacer absolutamente porque mira cómo está. ¿eh? ¿Tú ves normal esto? ¿Tú ves normal esto? ¿Sabes lo que yo no veo normal? El favoritismo. Pero es que Martina no es el favoritismo. No te das que está cuenta fatal? que está fingiendo y lo único que quiere es que le des atención. ¿Pero cómo va a estar fingiendo? ¿Tú lo has visto con la cara de miedo que tiene? Sí, también puedo. <ríe> Martina, no que hacer. esto no es gracioso, que ha venido un médico y le ha dicho que ha perdido la memoria no, si sí no es gracioso porque vas disfrazado de payaso no, no, que con... Pero Martina, me estás diciendo en serio que Ari ha perdido la memoria y tú estás vacilándola ¿A quién? La única que está vacilándola es tú, dándole lo que ella quiere Bueno, tú sacas hasta lo que consigues, pero lo único que estás consiguiendo es hacer lo que ella quiera Y ahora a mí no me vayas a dejar como la mala, porque sabes que la única persona que tiene la razón aquí soy yo Siento, ¿vale? así yo no, yo no te voy a hacer nada, Ari. Yo, yo no te voy a hacer nada, Ari Yo no te voy a hacer nada, yo no te voy a hacer nada Yo, yo soy bueno, yo soy, yo soy tu amigo madre, ch, maldita, Martina! Te, te, te dejamos aquí, ¿vale, Ari? Tranquila Vale, máximo Cruz, ¡Maldita Martina, tío! Es que no, tampoco le puedo decir nada porque no quiero que este se cabre conmigo Porque después vosotros preguntáis que ¿Por qué Martina no sale en los vlogs por esto? ¡Uf! ¿Y ahora yo qué hago, tío? Es que... ¡Joder! Vale, no sé cómo va a, va a reaccionar Ari Porque no tengo ni idea, pero que reaccione bien te quería decir una cosa Como lleva mucho tiempo que nos conocemos Y sé que estás nerviosa Y eso Que no te voy a hacer nada, te lo prometo Yo he venido a decirte que Bueno, que te quiero Ari, reacciona Que te estoy diciendo que te quiero Es que le estoy diciendo de todo y ni siquiera se inmuta solo una más que grita sí. y dice que Por la mirada que tiene dice que le dejan mm. Ay, no, es que ni siquiera ni se inmuta en no sé que sepas que se busque, siempre te seguiré viviendo, ¿vale? Sinceramente, maximus squad es que no tengo ni idea de qué es lo que hacer. Martina está enfada conmigo, Ari no recuerda absolutamente nada, Sergi no sé ni lo que está haciendo el loco, no, no, no creo ni que el plan funcione, la verdad. Pero bueno, vamos a confiar en que si Sergi le da un beso a Ari, esperemos que pase algo, pero tampoco me gustaría que Martina se enfadase conmigo si Sergi le, le, da, le da un beso. Entonces, es que estoy en una situación ahora mismo bastante, bastante complicada. No sé si, si me podéis poner vuestras opiniones en los comentarios de verdad os lo agradecería. Ya si os suscribís al Canal, de verdad es que sería la leche. Ya sabéis que estoy pasando un momento bastante, pero que bastante difícil en mi vida. Y lo que menos espero es que se empiece a liar más, más, más y más. Así que de verdad es que no tengo ni idea qué es lo que hacer. Suscribiros al canal, ya sabéis que tenéis harta moda la primera línea de descripción y no sé. Y sinceramente es que no tengo ni idea. Oh, ma ¡Martina! Ma ¡Martina! ¿Qué haces? ¡Martina! Martina, ¿qué haces? Lo que tú no haces Martina, escúchame Para, para, tío ¿Ves normal en tirarme a la maldita piscina, tío? Martina, para ya de una... Para ya de una maldita vez, tío ¿No ves que estoy rayado? ¿No ves que estoy rayado? Sí, a ti parece que no te importa absolutamente nada, Martina Pero yo estoy intentando ayudar a Ari para que recupere la memoria, ¿sabes? Y tú estás aquí todo el rato vacilando y creyéndote que eres la mejor, ¿sabes? No es que me lo creo, es que lo soy Ya, pero Martina, escúchame, esos comportamientos no me molan Y a mí no me mola tu cara y mira, la tengo que ver cada día es que Martina, no sé, tío, eh, ve, ve, No sé, tío, haz, haz lo que quieras, Martina, tío vale, Si no bueno, me quieres ayudar... Ya que estás aquí me quedo tu móvil, al igual puedes hacer algo pedir que entre al cuarto de Ari. Es que veis más que los cuatro, sabes. Es, es todo el rato lo mismo, tío. Es todo el rato que si Martina liándola, que si eh, Sergi viene a besar a Ari, que si Ari está con la memoria. Yo os, os lo digo en serio, tío. Un día me petará la cabeza y dejaré absolutamente todo el tema de las redes sociales porque es que de verdad es que de verdad es que no entiendo absolutamente nada. Y ahora Martina viene a vacilarme y a tirarme a la maldita piscina con zapatos y todo, tío. Es que me cago en la leche, tío. Es que me cago en la leche. Tío. Es que mejor no me tiro a la piscina, sino que me tiro de un maldito precipicio Y ya está tío, Ma menos problemas para todos, macho Mi vida es un maldito asco De pequeño recuerdo que mi padre me decía que si me regaba los pies como las plantas Podían crecer hasta el infinito Así que hoy vamos a comprobarlo, a ver si me crecen los pies infinitamente Me los rego aquí un poquito como las plantas Y vamos a ver si mañana soy un maldito gigante <risa> Suscribiros chavales Van a pasar tres minutos dejar que se duerma, y nada más se duerma vengo con harta y le doy un beso y así como no se va a enterar de que está durmiendo a ver si consigo que el, el, el beso le haga recuperar la memoria, vale, vale. han pasado como 5 minutos, la Martina, la... tío, Martina, Martina, Martina tío, me ha tirado a la medicina y me tiene que cambiar de ropa, tío, la Martina me acaba tirar a toda la medicina, macho pero Sergio, no sé si funcionará el plan eh, si se si acordara de ti pero vamos a entrar y si, bueno, pues que ella va a estar súper mega ultra nerviosa y pues no sé cómo le va no vas querer dar el beso, pero bueno. No, no, no, si sí, creo que se ha dormido. ¿Se ha dormido? Sí. Pues Sergi, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué? Ari, Ari, Ari, Ari, Ari? ari te acuerdas de nosotros? ¿Te acuerdas de nosotros, Ari? ¿Ari, te acuerdas de nosotros o no? ¿Ari, te acuerdas de nosotros o no? Ari, no me hagas eso. Ari, ¿te acuerdas de nosotros o no? Vale, Sergio, Sergio, Sergio, vamos Sergio, vamos Sergio, Sergio vamos porque Sergio, Sergio, creo que nos hemos equivocado, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos, vamos Sergio Vale, pues te, te, te dejamos tranquila, ¿vale? Ari, te, te, te dejamos tranquila Vale, Sergio, creo que esto ha sido un maldito piradón Vale, eh, Máximo eh, eh, Sergio, vale, pues ya está eh, Voy a decir a tus padres que, que te llamen para que te recojan, ¿vale? Y, y yo me voy a quedar en casa para ver si por la noche Ari ha recuperado la memoria O esto ha sido un error